Las declaraciones fueron ofrecidas por Daniel Canela, director de tránsito del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís. Y en la calle Santa Ana, casi en casi esquina Castillo, implementamos un nuevo sistema de reductores de velocidad que se está haciendo con el material termoplástico, el mismo material que se usa para la señalización en las diferentes calles de San Francisco de Macorís. Queremos resaltar que es el único ayuntamiento que tiene una máquina propia de señalización y estamos implementando un sistema único en el país. La modalidad del reductor de velocidad tiende a alertar a los conductores de que se aproxima una intersección sumamente peligrosa como es el caso. De la Santa Ana, esquina Castillo. Ya muchas personas han valorado este procedimiento que estamos haciendo como positivo para la ciudad. Asegura que continuarán con la señalización de otras calles de la ciudad. Tenemos dentro de nuestras posibilidades señalizando toda la ciudad de San Francisco de Macorís para que los conductores puedan transitar de manera organizada por nuestras calles y poderle brindar así una mayor seguridad y una verdadera agilización a lo que es el flujo vehicular en San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.